Este es un día un poco especial. Estamos con el Lucho tremendamente aburrido en la camioneta. Estamos esperando a ver un proyecto que nos puede salir, quizás. ¡Wow! Está entretenido ese murallón, weón. Ya cabro, démosle. Se adueñaron el registro. ¿Y eso para qué? Este es para poner el celular. Ah, bueno. ¿Estás grabando o todavía no? Estoy grabando todo el rato. Saludos para el YouTube. <risa> Dale, me puse a grabar Ahora alguien me apaña a repartir stickers ahora. A ver, espera, déjame revisar de nuevo. ¡Sí! ¡Cadena! ¿Tenéis Missing Link? Eh... No. <risa> Yo tampoco. Ya firma. Esto, esto es tener fe. Pongamos la vuelta de repente que no te topen las manillas en el pastito. Ahí. Via Japan. ¿Qué es eso? esto es bueno ¿no? ya. le va a sacar un link y te va a quedar un poco más corta estas cadenas son tan finitas que no le tengo fe a este sistema pero no, tenemos que tener fe si, sí. estaría lista para unirla no, estamos bien, vale, gracias acá nos jugamos la vía Voy a apretar un poco más porque este es el lado que no está dañado hasta ahí no cruza los dedos y démosle si te quería asegurar no le pongáis en las subidas para... Me bajo. Claro. Bueno. Como lo haríais siempre. <risa> Un saludo para el YouTube. <risa> lo que no voy a hacer ahora es amortiguar mucho porque tu pata de cambio está más tensa que la cresta. Espérate. Si dais fondo en esa relación, ah. te pidías la transmisión. El kilo. Flecta menos de lo que pensaba para la pedalear Es gordo. ¡Es el Kilo! ¿Qué tal las Snaps? Sí, bueno... Lucho se va a mandar su primer lomo de ¡En el Kilo! Lejano están los tiempos de las mongus, ahora en esa felt voláis. O sea, esta así anda más rápido Volando Es que... tenéis más control, güey O sea que andáis rapidísimo Puta, güey, no güey... Te va a tragar el polvo, güey sí. ¡Ya, Lucho! Acá, pre acá. ¡Prende tu GoPro! ¿Desbloquearon todos? ¡Dale, Navarro! Oye, no, deja de ser, Ai oh, rakan! Menor. ¡Qué rico! Ah, ¡Eso! Ah, no, sigue ahí. Aguantando como una campeona. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te, ¿Te gustó? Feliz, ¡Uh! ¡Es mío! Mucho hay usted, va Sigue ahí con mi vuelo, dale sí. oh, el kilo de nuevo. Me come el penalte, no me puedo pasar bien. De... Ahí, izquierda y pedalea. A la derecha, órete. Hay un escalón y full izquierda. Full izquierda, full izquierda. Bueno. Full derecha. Full izquierda. Bueno. Acá se mete para la derecha. Eso. Esto es como rally. Easy left, over jump. <laughs> Hello. Plano. Hola, hola. Bien. Buena, compadre. Hola, cabros. Mamá todo. ¿Puro, no? ¿Ah, me explico. Puro, puro flow, perro. Acá hay que estar atento con que caer pasado. <tose> <tose> <tose> What? Cae un crank flip arriba del asiento <risa> Esa lucha es como el Mini Mordor Yo no, está la reasco pues. Chao chiquillos Chao. Hay que regularle mucho a Manpato la foto un buen que se quedó No sé si era la pierna pero... No, sé. está fácil caer pasado Yo le... Hay que ir tocando los frenos todo el rato ¡Wow! ¡Hola! ¡Viva <risa> el tiro esperado! ¡Ja, como a los contrapes! ¡Bien, ha estado entretenido! ¡Ha salido proyectos choros! ¡Oh! ¡Bien! Yeah. Ah. ¡El kilo! ¡Ja, <risa> Yo no te odio. Bueno. ¿Qué pasó? Sí. Oh, está muerto de la risa. Sí. Bacán. Oja. <risa> Oja, <wey>. <risa> Oye, acá. Sí, bueno, estuvo bacán. Se Ay, pasó pero, increíble. <risa> bueno, dale, bueno, Cuídate compadre. Cuídate compadre. Chau, oh, te... Nos vemos. Uh. Venimos saliendo del Durazno con el Lucho Lucho conocido Lomo de Betado, ¿qué tal? Buenísimo bro. Y Mampato Alcance a bajar la bici, todo bien, caí en el Y yo me mandé un plano que lo escuchó hasta el Ale bro. Si te gustó el video, dale un like Si vienes seguido al Durazno, compártelo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cer...